Resulta que este año el proyecto ha cumplido cinco años desde su creación y para mí esto se ha convertido en un punto de inflexión para ver lo bien o lo mal que lo estamos haciendo. Me refiero al, al proyecto a nivel de resultados de los alumnos, a nivel de nuestra formación. Y la verdad es que uh, me, me he dado cuenta, después de darle muchas vueltas, de que como academia, y como proyecto, a lo mejor no estamos consiguiendo resultados que deberíamos o que me gustaría a conseguir o que nuestros alumnos consigan. Uh, el caso es que perdemos el contacto con muchos alumnos que uh, terminan nuestra formación. El objetivo de Armagafx eh, siempre ha sido ser la mejor academia de trading en cuanto al ratio de éxito de los alumnos. O sea que era mi foco principal, era mi deseo, era mi meta, era mi gran sueño ¿no? poder lograr esto con el proyecto cuando uh, arran lo arranqué hace, hace unos años uh, pero la cuestión es que me he dado cuenta de que algo está fallando no tiene mucho sentido pues, buscar a los culpables porque hay, siempre hay dos partes ¿no? eh, por un lado veo que hay un, en ciertos alumnos hay falta de compromiso porque veo que hay gente que no viene a las clases, no presenta las tareas que no participa en nuestra comunidad de Discord, ni siquiera se da, se da de alta en Discord, ¿no? Entonces, pues, uh, dices, ¿hasta qué punto ¿no? yo, como el fundador del proyecto, puedo ¿no? tener impacto en estos alumnos que no ponen de su parte? Hombre, entiendo también que, uh, que es algo normal, ¿no? O sea, hay mucha gente que entra en una carrera y no la termina, la abandona o acaba trabajando... Um, de otra, de otra cosa que estudió, ¿no? Entonces, digamos que es, es, es, es el flujo normal de, de las cosas, ¿no? Que tampoco podemos, o sea que tampoco puedo ir yo, ¿no? A casa de, de los alumnos, ¿no? Y obligarles a que, por ejemplo, presentan las tareas, ¿no? Que mandamos uh, unas cuantas tareas prácticas a lo largo de nuestra formación. Pero también entiendo que hay que reconocer la culpa, o sea que... Uh, Puede ser que nosotros estemos haciendo algo mal y, uh, y por esta razón pues, nuestros alumnos no progresan, no uh, consiguen los, los resultados ¿no? que nos gustaría que, que consiguieran. Entonces, es una cosa que me preocupa bastante y uh, ha sido el motivo ¿no? de, de grabar este vídeo porque um, a lo mejor nosotros de manera interna creemos que nuestro producto uh, tiene muy buena calidad, ¿no? o sea que es lo que solemos pensar los fundadores, los, los creadores, ¿no? los que impulsamos, los que creamos un producto desde cero. Eh, pero luego, um, a lo mejor en práctica o con el paso de tiempo, pues puede que te des cuenta, ¿no? o puede que llegues a la situación en el que te das, en el que ves que a lo mejor el producto no es no es tan brutal, ¿no? como a lo mejor tú uh, tú lo, lo, te lo te lo imaginabas. Entre el equipo y yo, de manera interna, nos organizamos, uh, según los conceptos de Lean Management, ¿no? para ir iterando, para ir uh, constantemente mejorando nuestra formación. Por ejemplo, si antes, por dar un ejemplo, ¿no? si antes creamos un chat para los alumnos de la convocatoria y este chat uh, acababa pues, muriéndose, ¿no? una vez uh, hayan terminado las, las clases, hayan terminado la convocatoria, pues hace un año o incluso más, hemos decidido juntar a todos los alumnos en la comunidad privada, ¿no? Crear una comunidad privada de, en Discord para crear sinergias, ¿no? Y forjar una comunidad para que los alumnos que tienen buenos resultados pueden ayudar, o pueden compartir sus operaciones, sus captores de pantalla, pueden compartir su, su, su, su conocimiento con los alumnos, digamos, más nobles, ¿no? Que, que acaban de terminar la formación. Y esto realmente ha creado muchas sinergias y ha sido una de, las, uh, una de las mejores decisiones que hemos tomado en, en los últimos años. En realidad, podría contarte una lista así de larga de las mejoras, de las cosas que hemos implementado en nuestra formación para mejorar la experiencia didáctica y para ayudar a los alumnos de nuestra formación que ellos de verdad aprenden con nosotros y no solamente aprendan con nosotros, no solamente reciban eh, los conceptos teóricos o el conocimiento, sino hacer que ellos practiquen nuestro método, practiquen las señales, las entradas y el tipo de análisis que, que hacemos, que les enseñamos, para que puedan eh, de verdad llevarlo a la práctica y tener estos buenos resultados que nosotros buscamos ¿no? que ellos tengan. De, de, desde estar corrigiendo las operaciones que ellos comparten por Discord todos los días, de um, revisar las tareas prácticas, de impartir las sesiones eh, en vivo, en directo, para poder interactuar y responder, responder las dudas lo más rápido posible, ¿no? para que el curso sea lo más práctico y lo más interactivo posible hasta, uh, yo que sé, tener una operación individual una vez haya, ter haya terminado el ciclo formativo para ver eh, de manera personalizada ¿no? cómo podemos ayudar a este alumno de más bien o, o bien pasar la prueba de fondeo o hacer el salto y empezar a operar, a rentabilizar ¿no? su operativa con una cuenta real. Aún así, hay mucha gente que no participa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 en disco la gente no es, particip no es particip participativa no cuelga muchas operaciones mucha gente no cuelga en un es fundamental la operaciones sobre todo cuando no sabes cuando no sabes es cuando tienes que colgar tus operaciones para que alguien te aporte que alguien te enseña puedes estar cometiendo un error una y mil veces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 me come la duda de cuánto es el porcentaje normal y qué podría hacer para mejorar a nuestros alumnos en su camino. Yo quiero que nuestra formación sea la mejor. El caso es que ahora mismo uh, no sé muy bien cómo, uh, cómo ayudar a muchos de estos alumnos que pierden el contacto. Así que grabo este vídeo para hacer un llamamiento uh, a todos nos, nuestros alumnos, ex-alumnos, y para deciros que estamos con vosotros, ¿vale? Y quiero que uséis todas las herramientas que ponemos en vuestra disposición, ¿vale? Si uh, queréis, no formáis parte de nuestra comunidad interna, que nos lo comuniquéis y con muchísimo gusto no os incluiremos en esta comunidad para ver cómo os podemos ayudar en vuestra operativa. También, si eres o has sido alumno y hay algo que no te ha gustado, por favor, dímelo. Nada, solo quería desahogarme uh, contándote esto, eh, además me gustaría causar un impacto entre los alumnos para que estén más comprometidos y más activos y supongo que contar uh, algo así eh, en un vídeo, hacerlo público en el canal, eh, puede parecer que para una academia es, es algo malo, es algo, es algo incorrecto, cuando en realidad yo creo que es todo lo contrario, yo creo que es, es lo correcto, uh, porque, si, porque solo en el caso de que reconoces un error, ¿no? puedes ponerte a, a solucionarlo. Además, me gustaría uh, pedirte que, en caso de que ha sido un alumno, que te pusieras en contacto conmigo, voy a habilitar un alias para que te lo voy a dejar por aquí, para que puedas ponerte en contacto conmigo directamente y que me cuentes cuál es tu situación uh, actual, cuáles han sido los motivos por los cuales te has apartado del trading, quiero que me digas las cosas que a lo mejor hemos hecho mal y cosas que mejorarías. También decirte que uh, nuestro compromiso, tienes nuestro compromiso, ¿vale? Uh, así que si te encuentras en una situación en la que crees que te podemos ayudar, me gustaría que también te pongas en contacto uh, conmigo, ¿vale? Que postees tus operaciones en Discord, que eh, tomas una postura proactiva ¿no? dentro de la comunidad y vengas a las, a las iniciativas que, que hacemos, que de vez en cuando hacemos sesiones de operativa en vivo con los alumnos, eh, etcétera, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nada, eh, lo dicho, eh, tienes nuestro compromiso total en que te ayudemos, ¿vale? Así que, por favor, úsalo.